A veces pasas periodos de mucha energía. Y otros, triste y deprimido, sin causas que lo justifiquen. ¿Te duran estos estados de ánimo una semana o más? ¿Te es difícil dormir, concentrarte o ir a trabajar debido a estos cambios de ánimo? Algunas personas que experimentan estos síntomas sufren del trastorno bipolar. Por esta razón, el Ministerio de Salud de la provincia de Jujuy, el Hospital Néstor Sequeiros y el Instituto de Seguros de Jujuy te invitan a la charla sobre trastorno bipolar, que tendrá lugar el miércoles 30 de marzo a las 18 horas en el auditorium de dicho ministerio. Inscripciones en el horario de 8 a 10 y por la tarde de 14 a 18 horas en la Gerencia de Recursos Humanos. Para más información, comunicarse con el Call Center 0810 777 583. Esta actividad tiene como propósito brindar información, generar conciencia y disminuir el estigma sobre esta enfermedad. El encuentro estará a cargo del doctor Eduardo Padilla y será destinado a la comunidad en general. Instituto de Seguros de Jujuy. Trabajando para vos. Gobierno de Jujuy. Unión, paz y trabajo.